¿Sale ahí un lavado? ¿Sale? Oh, buenísimo, gracias Acá estamos con el Pablo, me está ayudando a construir las cosas porque, bueno, mi, mi dinámica es bastante lenta ¿No? Che, pero bueno, explícame a ver cómo es eso que vos me decías hoy de, de las pirámides de las pirámides, de, la, de las pelotitas de de Gans formando una pirámide, ¿cómo es? O sea, porque estamos viendo una teoría re loca de, de hacer materia mediante pelotitas de Gans, haciendo un triángulo, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo sería, Pablo, así más o menos lo que vos explicabas hoy, de las tres pelotitas, radiantes abajo y la magnética arriba? Y sí, si que podemos hacer las pelotas... La pirámide de pelotitas, la misma pirámide de pelotitas y hacer girar un sólido de un toroide de plasma más grande con varias pelotitas girando, formando una pirámide. Ajá. Se puede hacer un método. Y eso bueno generaría un campo. Pero vos hoy me, me contabas de tres pelotitas de radiantes una magnética, así como esta que tenemos acá. Sí, y son tres pelotitas girando en sentido en contra de las agujas del reloj. Antihorario. Como estas, como esta, y otra más que es esta misma. Da la vuelta. Acá arriba. O sea, en sentido contrario a las agujas del reloj. En sentido contrario a las agujas del reloj. Y bueno, y así parece que se forma materia. No, con un no, toroide era. Claro, es un toroide de pelotitas y acá en el medio tenemos el... el punto cero, la el disrupción subatómica. Bueno, el... entonces la magnética está girando en el sentido de la aguja del reloj, fuera. así que sale para afuera. Sale para afuera. La radiante entra para, dentro. Entra, para entra para adentro. Y luego el éter acomoda la magnética haciéndola entrar para adentro y a la radiante haciéndola salir para afuera. es Así como se genera un toroide más Hola, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenido a otro programa más de esto que es el día de hoy. Mi nombre es Cristian Marino y bueno, hoy te vengo a presentar la manera de cómo podés defenderte de las ondas de baja frecuencia que emiten las antenas de la HARP. Primero, quiero más o menos explicarte de qué se trata el ataque que estamos sufriendo a nivel global a través de estas ondas. Estas ondas trabajan en frecuencias de por debajo de 10 MHz. Así que por un lado nosotros tenemos ondas de por debajo de 10.000 Hz... ...que nos están transmitiendo pulsos magnéticos. Al ser pulsos magnéticos en una frecuencia se convierte en una energía electromagnética. Bueno, por otro lado, estas ondas son transmitidas hacia la ionósfera, rebotan y bajan. Cuando bajan, si la frecuencia estaba en 8 Hz, por ejemplo, va a buscar algo que resuene en 8 Hz para llevarle la energía de la ionósfera en su misma frecuencia. Así que nosotros tenemos una antena que emite hacia la ionósfera pulsos de 8 Hz. Esos pulsos son electromagnéticos y realmente no influyen en nada. Pero cuando estos pulsos chocan en la ionósfera, al ser resonantes, toman energía de la ionósfera y bajan super energizados de energía radiante o sea producen ondas de energía escalar la energía escalar tiene la propiedad de llevar sónicamente energía a través de la resonancia la resonancia es un sonido por lo tanto con un sonido envían ondas a las capas inferiores de la corteza de la tierra y cuando hay una capa que resuena en la misma frecuencia toma esa carga y comienza a vibrar, es así como con la harp producen terremotos. Luego, estas frecuencias también resuenan en nuestra cavidad craneal. Estas frecuencias, al ser de, de baja frecuencia, trabajan en varios rangos, pero uno sobre todo, que son las ondas alfa. Cuando yo te digo ondas alfa... Te estoy hablando de entre un pulso por segundo y cuatro pulsos por segundo. De esta manera nos pueden estar transmitiendo mensajes insistentemente, pero en unas ondas que nosotros no las entendemos, pero nuestro subconsciente sí. Es así que ellos pueden manejar al animal humano a través del inconsciente con órdenes puestas en frecuencias de 4 Hz. Si nosotros ponemos un ejemplo, decimos un segundo dividido en 4, o sea que sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La orden puede ser, trabaja, trabaja, trabaja, trabaja, trabaja. ¿Mm? Cuando hacen esto, nosotros no lo, no lo notamos, pero nuestro animal humano sí, por lo tanto, acata la orden y no paramos de trabajar para el sistema. Es así como nos automatizan a través de coordenadas que viajan en ondas escalares y que nuestro cráneo las recepta como naturales y nuestro cuerpo obedece cuando están en la correcta frecuencia. ¿Mm? Así que por un lado nosotros tenemos un ataque biofísico a través de ondas electromagnéticas que nos alteran el comportamiento y nos rigen la vida cotidiana haciendo que por un lado trabajemos como esclavos y por el otro no pensemos. Eh, el ataque es electromagnético. Por lo tanto, muchas personas han pensado en forrar su casa, por dentro o por fuera, de papel de aluminio, convirtiendo así su casa en una jaula Faraday. ¿Cómo puedo contrarrestar las ondas del jar? Por un lado, uno puede crear una barrera con papel de aluminio, para que estas ondas cuando lleguen al papel de aluminio, el papel de aluminio las absorba y las convierta en eléctricas. ¿Mm? Lo electromagnético golpea el aluminio y se convierte perpendicularmente en eléctrico. Generando así un campo radiante, haciendo que estas ondas no puedan atravesar la pared de nuestra casa. Pero por otro lado, nosotros podemos crear dentro de nuestro hogar un campo de plasma dinámico, para que también cuando vengan estas ondas, el campo rotatorio, roto pulsante de plasma, no deje que entren. ¿Mm? Algo que está rotando, cuando viene por acá, algo se quiere meter y se lo lleva. Directamente todo lo que haya dentro de ese campo, no pasa a ser perjudicado por ondas externas. ¿Mm? Así que bueno, hoy te vengo a mostrar este tutorial, de algo bastante sencillo, pero que nos va a proteger de no solo las ondas de la harp, sino de muchas otras ondas que se comportan como interferencias en nuestro organismo. Nos provocan rigidez física, psíquica, nos provocan fatiga, nos provocan calambres, dolores de huesos, dolores de cabezas, hipertensión y un montón de síntomas que son desequilibrios de nuestro funcionamiento vital. Así que bueno, te voy a mostrar los materiales, son poquitos. Por un lado, una pelotita de ping pong. Esta pelotita es la que vamos con un clavito a agujerear, Arriba y abajo. Adentro de esta pelotita le vamos a poner un líquido. Llamado GANS. El GANS debe ser... Bueno, te voy a explicar primero qué es el GANS porque ya a la mitad dijeron... ¿Qué? El GANS es una nueva tecnología que ha llegado a nuestro planeta de la mano de Mehran Tabacoli Keshe. Es un señor que obtuvo conocimiento de la nueva tecnología nanométrica del grafeno y de la formación de partículas para potenciar el grafeno. Así que él es como inventó diferentes tipos de partículas que le entregan energía a los grafenos los grafenos son nanocoberturas que tiene el, el metal cobre por ejemplo nosotros tenemos, por ejemplo te voy a mostrar el cobre pelado ves acá, esto es cobre pelado este es el dispositivo cuántico Q para hablar con el triplano magnético con la inteligencia artificial de la matrix como vemos acá, alambre de 2 milímetros, desnudo y sin nano recubrir. Por otro lado, te voy a mostrar esto, que bueno, esto está terrible ya, porque ya lo usé muchas veces y bueno, así que está nano cubierto, está negro. Esto que vemos acá es cobre, pero grafenado. Así que, eh, nada, esto es cobre grafenado. Sería nanotecnología de la nanocobertura. Entonces, nosotros a través de estos diferentes materiales, es que podemos conseguir a través de reactores de plasma, obtener partículas. Estas partículas son las que te mostraba. Esto es GANS, de, digamos, partículas. GANS significa gas en estado nanosólido. Quiere decir que... Es gas de dióxido de carbono, acelerado, enrollado y convertido en partícula. ¿Mm? Es así como una parte que sería la más clarita, la blanca, sería GANS de dióxido de carbono, GANS de CO2. Y esta más verde azul turquesa es GANS de QO2. ¿Mm? O QO, no me acuerdo ahora cuál fue de las dos, pero sería como un tipo de óxido de cobre. Bueno, esto es agua de plasma, que es el agua del GANS. Así que esta proporción yo la mezclo. Y con esto voy a pasar a llenar la pelotita en un porcentaje no total. ¿Mm? La vamos a llenar de GANS más o menos hasta acá. ¿Mm? Tiene que quedar esta partecita de arriba con aire. Así que ya tenemos el GANS, la pelotita de ping-pong. Y luego vamos a comprar en la casa de electrónica un cooler. Este cooler, bueno, si tenés eh, un poco más de plata te compras uno para 220 voltios si no tenés tanta plata te compras uno para 12 voltios acá te voy a mostrar uno para 12 voltios esto es un cooler y a este cooler yo le he sacado las aspas con un cúter con una herramienta <coughs> Con esta herramienta le vamos delicadamente a cortar las aspas. Entonces de esta manera vamos a tener el motorcito sin aspas. ¿m? Donde vamos a ponerle una tapita pegada. ¿M? Acá tenemos el cooler que da vueltas cada vez que le conectamos 12 voltios y le vamos a pegar esta tapita acá a esta tapita le vamos a poner en el fondo un pedacito de papel de aluminio y luego vamos a pegar la pelotita arriba ¿Mm? nos quedaría el cooler con la tapita y con la pelotita. Y cuando prendamos el motor va a dar vueltas. Eh, bueno, con respecto al motor, te recomiendo uno que gire en sentido antihorario. ¿m? Cosa que podamos trabajar con el giro de la pelotita en sentido antihorario para que el plasma que emita Pulse para adentro Si fuera en sentido horario Saldría para afuera En este caso tiene que pulsar para adentro Así que bueno Te voy a mostrar ahora eh, El dispositivo andando Otra de las cosas que te quiero mostrar Es que a la pelotita Vos le haces No un agujerito arriba y uno abajo Porque son diferentes maneras de llenarla le podés hacer dos agujeritos arriba y con una jeringa le metes por uno de los dos agujeritos ahí, y por el otro va a salir el aire. ¿Mm? Y es así como podés ir llenando la pelotita. Ahora te voy a mostrar cómo <ríe> los gatos, están re locos. Eh, cómo funciona este artefacto. Bueno, estamos viendo nuestro dispositivo cuántico, que genera un campo escalar de plasma dinámico. Es un cooler con las aspas cortadas, que le hemos pegado una tapita de gaseosa, una pelotita de ping pong, a la que le hemos hecho los agujeritos arriba y abajo para poder meterle GANS adentro. Bien. El GANS lo podemos ver ahí. Agitamos la pelotita. Bueno, acá ya de tanto dar vueltas se le quedó pegado... Despégate, despégate. Bueno, lo tiene repegado. Ahí se le está despegando un poquito. Bueno, este cooler que es de 12 voltios... Eh... Bien, ahí se nota bien El GANS está bien mezcladito Lo que estamos viendo ahí es Una marca de la pelotita Y vamos a proceder a conectar La fuente Y observar que esto gira en sentido antihorario Con una fuente de PC Lo podemos hacer tranquilamente Tranquilo, tranquilo. Bien. Ahí estamos viendo cómo emite el plasma. Oh, se salió un cablecito. Vamos no, a poner Con una fuente de PC lo podemos hacer en el cable negro. Y amarillo No en el rojo En el cable negro y amarillo Muy bien Acá estamos viendo el campo dinámico No sé si la cámara lo tomará Vamos a A ver a dónde lo podemos apoyar Ahí Vamos a poner un repasador Ahí está. Uf, se volvió a salir. Arregla esto. ¿eh? Muy bien, ahora sí. Estamos viendo a nuestro protector para las ondas de baja frecuencia. Esto lo que hace es batir el éter a través de los ángulos del agua, yo si me concentro y me quedo mirando por acá, puedo ver el, el campo de plasma. Es fantástico, se ve. Así que bueno, esto genera un campo de plasma tan grande, que no deja que las ondas lleguen a nosotros, simplemente rebotan. ¿Mm? Tenemos un cooler de 12 voltios, una tapita de gaseosa y una pelotita de ping pong que tiene GANS de CO2 y QO2, donde también le he introducido aminoácidos. Los aminoácidos eh, es un líquido especial que se forma arriba de los reactores cuando estamos haciendo GANS. ¿Mm? Vamos a, a ver qué tenemos por acá, así te muestro un poco. Acá tenemos la fábrica Por un lado Los trabajadores de la fábrica Que ahora están descansando Luego de Un arduo día De trabajo Son muy trabajadores Por lo que ven Nunca salen de su estado de rigidez están siempre atentos al trabajo. y Tienen una cara de trabajadores. Ah, bueno, bueno, perdón. Mañana sigan trabajando. Bueno, acá que tenemos un reactor de GANS. Donde tenemos una, una chapa de, de zinc conectada con un alambre de cobre, ¡pa! con un cable, a un led, luego un cobre, ahí la sal se le está pegando, cobre nano recubierto con agua con sal, esta es una sal vieja, por eso se, se puso así, viste, pero ya se la tenemos que cambiar, esto es agua con sal, eh, un litro de agua de destilada, con 90 gramos de sal marina, cobre nano recubierto, zinc, un led, con, a ver si se ve, bueno, con la chapa grande de este lado y con la chapa chiquita de este. ¿Se ve? No, no se ve. Sí, ahí se ve. De esta manera, nosotros conmutamos la carga de milivoltios y con esa carga de milivoltios conmutada va generando las famosas partículas. Acá tenemos otro reactor, este está para preparar, listo para funcionar. Acá tenemos alambre de cobre de 2 milímetros. Bueno, acá tenemos la pistolita para, para pegar la, la pelotita de ping-pong. Acá tenemos las bobinas ahorradoras para el coche, que funciona muy bien. Recuerden que van las dos puestas en la batería. Una la que es el sentido horario en el negativo y en el sentido antihorario en el positivo. Pero sí o sí van las dos. ¿Mm? Así que bueno... Ahí tenemos los reactores de plasma. Tenemos abajo, se le pone aluminio, agua con sal, un LED y a funcionar. Acá abajo de la mesa hay otro, uno más grande. Este ya... Pero bueno, todo lo mismo. Chapa de zinc, cobre nano recubierto, abajo, aluminio. agua con sal y un led y con los días vamos a tener una formación de gans ahí tenemos las pelotitas para hacer muchos vamos a hacerle llegar esto a la, todas la, las personas que estén interesadas en tener uno y que no puedan hacerlo así que me voy a encargar de, de enviarlos por correo a la dirección que, que bueno que me digan a través del de correo que les voy a dejar en el encabezado de este video. Pero bueno, aquí tenemos... Ah, bueno, como les decía, del aminoácido. En el reactor, arriba, se forma una agüita que uno la va sacando con un gotero y son los aminoácidos. Unas gotitas de aminoácido, también, adentro del GANS. Para que el campo de plasma que genere sea se sincronice por así decir con nuestro campo bioplasmático ¿Mm? el aminoácido es como el código que nosotros tenemos adentro que hace que el plasma interactúe con nosotros ¿Mm? una llave así que bueno acá tenemos nuestro protector de las ondas harp Uf, los bichos que llegó el verano y andan muchos bichos, me andan caminando por arriba, se ve. Beba? Amiga Espero que te haya gustado este cortito eh, No tengo más que decirte que eso Que esta es la tecnología que, que está llegando Y que bueno A partir de ahora Tenemos un nuevo arma Para defendernos De los poderes Ocultos que nos están haciendo cosas Y que no nos dan Respuestas De qué es lo que están haciendo. Así que, bueno, nosotros tenemos que actuar. Como te decía, yo al encabezado de este video te voy a dejar... Eh, mi correo, para que me puedas mandar un mensaje. Si no podés hacer uno, yo te lo mando. ¿Mm? Igual, ya te digo, es bastante fácil, bastante barato y muy potente. ¿Mm? Eh, bueno, también voy a dejar en el encabezado del video un link que te lleva a la fundación Amenofis, que es una fundación que estoy empezando a hacer, con el fin de juntar fondos para poder comprar más material y mandarle hacerle llegar todos estos artefactos a las personas que no puedan hacerlo. Como estos generadores de plasma dinámicos, como lapiceras de la salud, como parches de GANS, ...como lo que sea... ...de todas las cosas que hacemos acá... ...generadores del electroplasma... ...para provocar lluvias... Eh, ...bueno... ...todas estas cositas que estás viendo en mis videos... Eh, ...las voy a ir haciendo... ...voy a ir juntando gente... ...fondos... ...y vamos construyendo... ...y vamos a ir mandando... ¿m? ...así que si podés hacerlo... ...te pido que lo hagas... ...pero si no podés hacerlo... ...contá conmigo... escríbeme un mensaje al email... ...que te dejo acá abajo... ...y bueno... ...sin ningún problema... Yo te lo voy a estar enviando por correo. ¿Mm? Así que te mando un abrazo, de todo corazón, feliz año nuevo. Y que bueno, que este 2017 se cumplan todos los sueños de todos nosotros. Nos vemos hasta el próximo video. chao